Qué sucede cuando borramos una tarjeta de Trello. Vamos a borrar esta de los que me tiene un poco mareada ya. Podemos aquí archivar. Trello no elimina las cosas. Eh, definitivamente. Yo tendría que eh, eliminar, o sea, archivar primero y luego eliminar. Fíjense que aquí la puedo eh, recuperar. Si yo pongo enviar al tablero, me va a volver a salir esto en el tablero pero vamos a archivarla imagínense que no vamos a eh, hacer aquí por ejemplo fíjense aquí también podemos archivar esta directamente ok si nos vamos acá cómo vemos esos elementos que hemos archivado simplemente ah, incluso podemos archivar vamos a aprovechar de archivar esta lista boom cuando vamos acá al menú y le damos a más, aquí tenemos los elementos archivados y lo podemos ver por tarjeta o lo podemos ver por lista y todo esto se puede restaurar. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Yo lo puedo eliminar definitivamente haciendo este eliminar acá. Es más engorroso, pero de alguna manera protege las cosas. Las listas... Con las listas no sucede lo mismo, no se pueden eliminar definitivamente del tablero.